Hola gente, bienvenidos a una evidencia paranormal más. El día de hoy vamos a analizar un video que encontré en TikTok y que es sobre una chica que mientras está bailando parece que su closet se abre y aparece una figura negra detrás de ella. Después ella abre el closet y demuestra que no hay nada. ¿Será este video real? Es muy interesante, vamos a verlo. Si prestamos atención, el closet está un poco entreabierto y después se ve un jalón Para después verse como una tela que se asoma por esa abertura La chica se da cuenta... Va, abre el closet y demuestra que no hay nada. Parece un truco de magia. Veámoslo en cámara lenta. Ella está bailando. Se abre un poco el closet. Y después se asoma esa tela color negro rápido y se vuelve a meter. Cuando ella abre el closet parece que no hay espacio en donde alguien se esconda. Pero entonces tenemos un segundo video que nos va a dar algunas pistas más. ¿De qué fue lo que ocurrió? Vamos a verlo. Hola, mix. Como muchos me lo estuvieron solicitando, pues story time de lo sucedido con mi closet. Que realmente hubiera preferido que hubiera sido todo fingido. Les voy a mostrar lo que hay dentro de mi closet para que vean cómo es imposible de verdad. Hasta ahí llega, ¿ok? es este ángulo. Ahí tengo una zapatera donde es imposible que una persona entre. O sea, no hay forma. Arriba pues tampoco. Tengo mil peluches. Los amo. De este lado tengo La otra. Ok, hasta ahí llega. Como ven, es imposible, de verdad, imposible que una persona pueda estar dentro. Bueno, pues así como ustedes, yo también estoy súper sacada de onda. No sé por qué, no sé por qué me pasó a mí, que soy la persona más miedosa del mundo. Y pues es que no es la primera vez que me suceden cosas de este tipo. Solamente que nunca habían estado documentadas o nunca me había tocado esto. Pero bueno, en fin. Like si quieren parte 2 contándoles lo que me ha pasado. O comenten si quieren un live para preguntas y respuestas. Interactuamos un poquito. Y pues ya, yeah, eso es todo. En este video ella nos va a demostrar que no hay ningún lugar, ningún espacio en donde alguien pudiera esconderse por dentro. Pero ahí notamos que abre la segunda puerta del closet y vemos un rack de zapatos ahí que obstruye el paso entre un lado de la puerta y el otro lado de la puerta. Ahí lo alcanzamos a notar, eso obstruye que alguien pueda entrar y pudiera hacer ese efecto de que se asomó un fantasma. Pero si nos damos cuenta en el primer video, notamos que ella cuando abre el closet no se encuentra ese rack de zapatos, por lo que efectivamente alguien sí puede caber en ese espacio. Y muy bien pudo haber entreabierto el closet y asomar o algún tipo de tela, alguna prenda negra y volverse a esconder detrás de la puerta del closet. Por lo tanto, si no está ese rack de zapatos, claramente alguien sí cabe dentro del closet y pudiera hacer ese efecto. Así que no, gente, no se trata de ningún video paranormal. No le pasó nada paranormal a esta chica. Hay muchos TikToks que he visto que hacen ese tipo de situaciones paranormales. Hacen alguna actividad eh, de primer plano y por atrás. Sucede algo extraño y es ahí donde la gente comienza a comentar Y es donde los videos se vuelven virales Porque toda la gente pone atención en las cosas que ocurren alrededor Y entonces el protagonista se hace el desentendido Como que no ocurrió nada Como que lo que pasó fue algo espontáneo Pero no está armado Aquí tenemos otro video En donde un tiktoker que eh, hace videos con su hermano que tiene autismo está bailando y de pronto el muñeco en el fondo se comienza a mover esto claramente está hecho precisamente para llamar la atención vamos a verlo como ustedes pueden ver es fácil mover a ese muñeco si se le amarrara un hilo en el pie y de esa forma jalarlo desde la perspectiva que no alcanza a grabar la cámara por eso se nota que se mueve hacia el frente pero es un vídeo que está realizado así que no gente ninguno de estos dos vídeos son paranormales son vídeos solamente para llamar la atención para llamar a la acción en la interacción de las personas dentro de tiktok pero no tienen nada de sobrenatural. Gracias por seguirme enviando sus evidencias paranormales. Recuerden que todos los días analizamos estos videos y verificamos si son verdaderos o son falsos. Pueden mandármelos a mi correo eh, oxlacoficial.com o a mi número de WhatsApp que aparecerá en pantalla. Mi nombre es Oxlack Castro, juntos somos la Legión Oxlack. y vamos analizando cada caso, cada video que surja y se vuelva viral en Internet. Así que los espero el día de mañana. Hasta la próxima.